Bueno pues, ya me ha secado el pelo Como podéis ver, tiene otro brillo, tiene una suavidad espectacular Me encanta El producto me ha dejado el pelo bastante, bastante suelto Como podéis ver Se maneja perfectamente La herbolistería no os olvidéis, en Canarias hay 4800 horas de luz y para el pelo es muy importante este producto, ayuda muchísimo. La aceite mineralizante, no os olvidéis.